Conócete a ti mismo, era una de las máximas que estaban inscritas en uno de los frontispicios del templo de Delfos. El oráculo de Delfos dedicado a Apolo, dios de la sabiduría, y fue una de las frases más destacadas que Sócrates tomó para inspirar su propia filosofía. El tema que hoy abordamos es precisamente el tema del autoconocimiento. Aquí tenemos el mapa conceptual. Pasamos a continuación a describir cada uno de los aspectos que vamos a tratar. Describimos en el proceso de socialización cómo recibimos diferentes influencias que van configurando nuestra manera de sentir, pensar y actuar. Por eso la vital importancia de tener un conocimiento de uno mismo. La idea del conocerte a ti mismo y por eso que ahora abordamos el tema del autoconocimiento. ¿Cuál es el objetivo ...de este autoconocimiento. Pues construir de una manera crítica y autónoma... ...es decir, vamos a analizar y a reflexionar... ...de forma crítica acerca de todas esas influencias... ...que hemos ido recibiendo... ...y lo vamos a hacer como, Pues por nosotros mismos. ¿Con qué finalidad? Con la idea de construir una personalidad... ...en nosotros que sea madura y que sea singular. Es decir, que no sea simplemente el reflejo inmediato... ...de las corrientes predominantes en la sociedad que vivimos. Es decir, deseamos construir una forma de ser propia que nos diferencie del de resto. ¿Qué es el autoconocimiento? Pues es un proceso de reflexión y de análisis que nos permite recoger y valorar... ...toda una serie de informaciones útiles que nos permiten llegar a conocer cómo somos nosotros. Dentro de esas informaciones tendríamos analizar nuestra propia manera de ser, cuáles son nuestras fortalezas o habilidades y cuáles son nuestros puntos débiles, cómo es nuestra relación con los demás, los principales hechos que han sucedido en nuestra historia personal o familiar, así como los objetivos que perseguimos, los valores que defendemos, nuestros gustos, intereses, motivaciones, miedos, etcétera, etcétera. El valorar de una forma lo más objetiva posible todos esos elementos... Es un signo de inteligencia emocional porque permite conocer cómo somos, cómo sentimos y también nos permite obtener una correcta percepción de nosotros mismos, es decir, un buen autoconocimiento. Pero ¿cómo podemos alcanzar ese autoconocimiento? Lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo podemos alcanzar un buen autoconocimiento? Es decir, ¿cómo podemos tener una correcta percepción de nosotros mismos? Vamos a destacar tres pasos. El primero de ellos es la introspección y la autoobservación. Pensamos muchas veces en nosotros mismos, pero a veces nos observamos poco. Por lo tanto, introspección, mirar hacia adentro para analizar qué sentimos, qué queremos, qué pensamos, qué deseamos. Así como mirar también hacia afuera y observar cómo actuamos en las diferentes situaciones y nuestra relación con los demás. De ahí obtenemos una información que hemos de saber valorar de manera objetiva. Ahí vamos al segundo paso. Habiendo hecho ese elemento de introspección y de autoobservación de nuestra propia conducta, de nuestra forma de pensar y ser, reflexionamos para valorar de la manera más objetiva posible, para obtener un buen autoconocimiento, acerca de todos esos elementos. Y tenemos aquí un elemento clave para la mejora de nuestro conocimiento de nosotros mismos, que es la comunicación, el poder compartir eso que hemos obtenido como conocimiento con personas que para nosotros sean personas de confianza, en un diálogo que ha de ser sereno y sin intereses. De esa manera podemos mejorar la valoración y hacerla más objetiva acerca de lo que hemos reflexionado sobre nuestra propia forma de ser. Por último, nos queda un elemento clave. No basta con pensar observar simplemente lo que hacemos, sino que hay un elemento de innovación, que es la experimentación activa. Es decir, hemos de intentar afrontar nuevas situaciones y experiencias de cara a que A explorar nuevos aspectos que desconozcamos de nosotros mismos. Muchas veces, hasta que no nos ponemos en una situación nueva, no sabemos realmente cómo somos, cómo pensamos o qué sentimos. ¿Ser una ovejita más dentro del rebaño o tener una personalidad propia, genuina y singular? Pues todo depende de nuestro autoconocimiento. Hemos explicado qué es y cómo lo podemos conseguir. En la próxima clase analizaremos qué ventajas tiene el poseer de nosotros una buena percepción o un buen autoconocimiento.